¿Has eso? Ey ¿Qué cojones, bro? LOL Amazing bro Increíble Increíble Vaya deleteada, que la pega. Vaya, muerte tan increíblemente donny. Wow, esta. Madre mía, el arma es. Mamá tu casa Mamá uf. Por dispararme de ver que te opino Hijo puta canal para tu casita bro madre mía como estamos bro Let's go, Tío, ¿Se la ha one -shoteado? no me lo creo? O sea, se la ha one sin de la nada, ¿sabes? Ey, no veas el one-shot que la ha metido, tío En verdad, nota, este está súper cargado, ¿no? no, no. <ríe> o sea, está súper cargado el man Uf, bro, ¿y eso? En verdad, yo me gustaría O sea, me gustaría rotar de una manera u otra o sea, intentar pillarlo aquí ya, o sea, de una. ¡Yu! ¡Qué loco está, tío! El man ese, ¿eh? Está súper loco, tío. Sí, el pibe. Increíble, bro. Terrible, loco. O sea, terrible lo guiño. Tiene una spa, eh. O sea, fuera de coña. Esa puta, tío, tío, le da, eh. O sea, ey. Casi, bro. Tengo que tirarle eso. Ey. O sea, me lo va a tapar, ¿no? De una, bro. ¡Ey, bro, bro, bro! Es increíble, pero cierto. Madre del amor hermoso, bro. Hermano, ganó los ninjas, ¿sabes? Ganó los ninjas, y ganó los ninjas, ¿vale? O sea, ganó lo, lo que te hace ¿no? la magia del Fortnite, bro Que aunque tú vayas con, a, con setos Obviamente hay gente que está preparada ya Que le sabe, bro, que le sabe El mototruco No me satisface para nada ganar la partida sin muertes y tal Pero bueno <risa> la balística los 200 de Q siempre, tío Pero da asco jugar así, os lo prometo ¿Eh? Buah, estoy, estoy pendiente, eh. o sea, dependiente de la muerte, gente. Fuera de coña, estoy muertísimo aquí. Hola. O no. ¿You what? Vale, bro. Creo que se te ha pirado muchísimo, bro. O sea, creo que eres un flipado de tompos. Pues, increíble, bro. Que te vas a poner ahí un chupito. Let's go. Y si doble kill. ¡Ah! <risa> <risa> Hermano, qué pasaba de segunda victoria. Me cago en la leche. <risa> <risa> el kanji, de kanji eh. El ataque de la coda, huracán. <risa> me cago en mi vida. Y yo habéis visto la así de ese niño. Increíble, me quedo flipado, tío. Habéis visto la así? Coño, le pasa a la peña, tío. Bro. Bro. Bro. ¿Qué? Open your mind eh, Look at the sky I'll uh, say eh, You are a motherfucker Bitch Madre mía, bro Pero, pero, ¿qué? ¿Pero qué, tío? Este... Me lo va a tirar, tío Me lo va a tirar Y ya está, ¿no? sea, supongo Bro, más peña volando, tío De verdad Más peña volando, tío O sea, increíble, bro Pero es cierto, ¿eh? ¿Qué me queda? Ese, ese man, ¿no? Y tal Que vendrá por el mismo place, ¿no? Bueno, yo en verdad debería regenerar algo de metal O sea, de metal, de madera, perdón pero ese, ese tío está súper loco, tío Lo prometo, ese, ese man está loco Bro, de puta madre, gente yo lo que debo hacer en verdad rota O sea, para atrás ya está, ya es de una ¿Qué coño, tío? ¿Por qué va tan mal Fortnite siempre, por favor, tío? Va fatal, tío Espero que no me lo tire, tío Que no me haga la puta gracia y me lo tire increíble cómo está resistiendo la peña, tío. Lo prometo que es increíble, bro. ¿Cómo resiste la peña, tío? ¿Cómo puede ser así la gente de ratas, tío? Lo prometo, eh. ¿Cómo puede ser así la peña de ratilla, tío? Bro, bro, bro, bro. Ya, ya basta, tío. Ya basta, bro. O sea, ya basta, bro. Buah. Y aquí me quedo, eh. Me quedo con dos peces, gente. Eh. Hostia, se la dio, ¿eh? Se la dio el man, bro. Hostia, bro. Eso ya no me lo esperaba, bro. No, me matará, ¿no? Let's go, focus gente, focus focus, fus roba, let's go, guachic <laughs> jajajaja Perdonadme, eh, necesitaba Clitz <laughs> Yeah. <laughs>